Gracias, gracias. Cobertura total, contienda electoral 2020. Continúo en las afueras de la escuela Abel Aranda en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco. Y me he encontrado con un ciudadano que quiere denunciarnos una situación que se ha presentado al momento en el que él se preparaba para ejercer el sufragio. ¿Cómo es el nombre suyo? Delio Santos. Delio, ¿cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, cuando me presenté a la mesa a votar, no aparecía en el padrón. Y cuando me buscaron, que supuestamente estoy inhabilitado porque voto en Puerto Rico. No es el único caso. han aparecido varios casos así. Me dijeron que no podía hacer nada y que no podía votar. Pero es la primera vez que esto ocurre. ¿Usted siempre ha votado aquí en el país? En la misma mesa he votado siempre y aquí nunca he tenido ningún problema. Ahora es mi primer problema que tengo. ¿A qué adjudica usted esta situación? Entonces, ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo, yo entiendo que se está manipulando. Habemos personas que no vamos a poder ejercer el derecho al voto, el cual eso a mí me da en la Constitución y no me lo van permitiendo. Eso me está, me está raro. Bueno, de manera que usted se siente entonces mal porque quería votar. Claro que sí, me están, me están, me están limitando mi derecho. Yo te, eh, mi voto es un derecho y me lo están quitando. ¿Que usted vote entonces en Puerto Rico? Eh? Supuestamente nunca he votado en Puerto Rico, e incluso en las primarias anteriores yo voté aquí. Y ahora no aparezco, me habilitaron y aparezco en Puerto Rico supuestamente. Bueno, ¿el nombre suyo cómo es? Delio Santos. Bueno, ahí está una situación, ¿verdad? Difícil para el señor, eh, preocupante porque a este dominicano... Se le impide entonces el derecho que le consagra la ley, ese entusiasmo que él tenía de venir temprano a esta escuela Abel Aranda, en este sector Los Rieles. Y ya ustedes escucharon de su misma voz, él dice que lo han enviado a votar a Puerto Rico. Desde las afueras de la escuela Abel Aranda, en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, Vladimir Paula, contienda electoral 2020. Regreso con ustedes. ¿Han?